Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Hola bueno chicos, hoy vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con Pase de Batalla, el nuevo Pass of o oh no, ¿cómo se dice? Para el Pass, sí, exactamente. Eh, número 7, bien, que hay nuevas reglas y unas cositas nuevas que quiero que, que vean, y vamos a verlas juntos. Ahora, vamos a ver el video, un toque de Warframe. Esta parte es la de. Bueno, esta es la de la historia que lleva adelante. Que está buena así, pero quiero ir derecho concreto. Así que vamos a ver cuáles son las nuevas reglas, estilos y comandantes. Y ahora pueden elegir... Bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos, go. Tenemos lista una nueva e importante función para la temporada 7 de Pase de batalla. Como siempre, se divide en capítulos. Pero ahora ustedes podrán elegir cuál quieren completar. Elijan un capítulo y empiecen a completarlo. Pueden cambiar su decisión en cualquier momento. Solo pausenlo y guarden su progreso. Y luego comiencen otro capítulo. Siempre tendrán que Pueden guardar y pausar el progreso y comenzar otro capítulo Tengan en cuenta eso, es importante Antes no se podía hacer eso Elegir un capítulo manualmente, incluso si completaron uno y están por empezar otro En cada capítulo encontrarán uno de los tres estilos 3D progresivos Raita para el Leopard 1 Tren de carga para el T110E4 Y 3D para el Grand Wagon. A medida que avancen por los capítulos, el aspecto de los vehículos cambiará y se volverá más brutal. Cada vez el progresivo, o sea, vas avanzando, te van dando más cosas. Al principio te van dando una cosa, después le sumas otra y después otra. Luego de la temporada podrán comprar los niveles restantes del estilo. Cuando terminen cada capítulo, recibirán un tripulante único. Los comandantes Willard, Fredrickson y Hamel. Ya vienen entrenados con la pericia Hermanos en Armas y suficiente experiencia para entrenar dos habilidades o pericias más. También podrán elegir... La tenés una completa y la otra tenés nación, que entrenarla. Una especialización y un vehículo a cada uno. Además de los tres capítulos principales, aparecerá un cuarto capítulo temporal poco antes de terminar la temporada. Más detalles... Ahora vamos a ver el tema del precio, lo que cuesta el pase de batalla, lo que digamos... Porque salió la actualización hace un rato Entonces ahora vamos a verlo O sea, quédense hasta el final del video Que vamos a analizar eso también después al final Ahora vemos las características Después vemos el precio Pronto Si sí, vale la pena, ¿no? Quiero decir Ah, oh, qué aburrido ¿Seguro vamos en la dirección correcta? ¿Tienes poco espacio en el tanque, Willard? Concentrados Deberán ganar puntos para para, esta, la parte de la historia la voy a pasar porque quiero ir ya, como les dije antes Quiero ir a lo concreto de lo que es el pase de batalla Para que ustedes nos tienen ganas de verlo Van al, al coso de Guardame Latinoamérica Y se fijan ahí el video completo Pero voy a hacerlo más preciso, más concreto Deberán ganar puntos para completar pase de batalla Ahí va, puntos Obtendrán puntos en batallas clasificatorias o aleatorias En línea del frente o completando misiones diarias en batallas aleatorias se pueden usar vehículos de nivel 6 a 10. Si juegan con los vehículos principales de la temporada, ganarán más puntos. Acuérdense, Leopard, Cranban, T114. Todos tier 10, obviamente. El cambio importante de esta temporada es la opción de acumular puntos. Incluso si no eligen un capítulo, acumularán todos los puntos que ganen y luego, cuando finalmente elijan uno, podrán usarlos en su progreso. Pero tendrán que hacerlo antes de que termine la temporada De otro modo, todos los puntos desaparecerán ¿Qué quiere decir esto? Va sumando puntos en el, en, todo, en el capítulo que después vos elijas, ¿entendés? Por ejemplo, vos elegís, eh, no sé, el del Tito 4, y bueno, después no, querés el otro o el otro, ¿entendés? El que sea Entonces los puntos se van acumulando y después vos elegís en donde te sirve más O el que más te conviene a vos La opción de pausar un capítulo supone nuevas oportunidades por ejemplo, pueden recoger las recompensas de las primeras 10 etapas de un capítulo y luego cambiar a otro, como más les guste. Bueno. Entre las recompensas bases se incluyen estilos, créditos, reservas personales, directivas, fragmentos universales, libros de tripulación, días de cuenta premium de World of Tanks y bonos. Con el pase mejorado podrán conseguir más recompensas como espacios en el garage, Recuerden que tenés el pase que compras y después tenés el pase mejorado que tenés que poder pagar más, digamos, y te dan otro tipo de recompensas más, ¿bien? O sea, mira acá tenés, son 57 días más de cuenta premium, 4.275.000 más de créditos, 42 reservas de crédito, deben ser el 50% por una hora seguro, experiencia, espacio de garaje, bueno, cositas acá, el libro para de tripulación, etcétera, etcétera, etcétera, oh, etcétera. Calcomanías, manuales de entrenamiento personal y fragmentos nacionales para cualquier nación. Además de equipamiento estándar y de recompensa a elección, incluido el nuevo turbocargador de recompensa. Es Tal y como pidieron, actualizamos la selección de recompensas. Ahora es mucho más clara, cómoda y práctica. Lo más importante de las recompensas mejoradas y bases son las fichas ahora podrán ganar más en la progresión de las recompensas base ahora podrán conseguir tres fichas más durante la temporada pueden conseguir una pieza de equipamiento de recompensa elección a cambio de ellas o guardarlas para algo más valioso claro. pero recuerden lo siguiente empezarán a recibir las recompensas de las etapas luego de elegir un capítulo ah, todavía bien no importa la vas, la vas juntando la vas acumulando mientras o sea, tenés que acumularlo hasta el último día que termine la temporada. Después no lo dejes porque después se te borra todo. Las fichas se desaparecen. Las fichas de pase de batalla pueden guardarse e invertirse durante 2022. Podrán cambiarlas por objetos del juego o vehículos raros. Cambiamos el precio de algunos. Pará, pará, pará. Esto no lo había visto. Pará. Ah, pará. Justo me estaba haciendo un mate, boludo. A ver. pensé que iba a decir una boludez, pero esto es importante. Escuchá. O vehículos raros. Bueno, vehículos raros, sí, no son tan raros hoy en día. El Phase One, el 777, versión 2, el Kunz Panzer, el K91, PT y el Char Future 4. O sea, las fichas te van a servir para sacar cualquiera de estos vehículos, bien, en tanto y en cuanto llegues y acumules la cantidad necesaria para sacar alguno de estos vehículos en 2022, ¿ok? No te las gastes después en otra cosa si no llegas después al tanque. O sea, andás sacando cuentas. Cambiamos el precio de algunos, pero lo mejor Pará, es para, para, para, para, para. A ver, el Phase One, nueve fichas. El 777 versión 2, nueve fichas. Phase One es una bestia, está muy bien. Está muy bien. Es una... es un... Es un Renegade mejorado, por decirlo así. Es una especie de algo así. Sin, sin la cúpula, el grano gigante ese que lo tiene. Pero para torretear es excelente. Muy buena penetración, buena pegada, recarga bien. Se mueve bien, torretea, menos 10 de presión Está excelente. El 777 es un excelente pesado... Bastante rebotón, bastante eh, Tiene las cúpulas arriba que te la pueden llegar a clavar Abajo, acá adelante te las clavan obviamente Pero en tanto y en cuanto lo sepa usar bien eh, Es muy muy efectivo, muy efectivo Tiene una hit, si no recuerdo mal, de 3.40 creo que era 3.30 o 3.40 me parece excelente El Panzer es, es un mediano, es un Que Encima, si no mal recuerdo, tiene la función de la, de la suspensión hidroneumática si no me lo recuerdo, si no, corríjame en los comentarios porque la verdad es que no lo uso hace un tiempo. Pero eh, creo que tenía esa, esa función también. El k 21 PT tiene un, gira sobre su eje rapidísimo. No tiene torreta, obviamente. Es muy, muy duro. Si ocultas la parte baja, es muy difícil que te entren. Eh, es muy, muy rápido. La verdad que se mueve casi como un mediano. Gira sobre su eje excelente. Es muy difícil de trolearlo porque gira muy, muy bien. Es una característica clave de ese vehículo. Eh, y tiene una recarga excelente, tiene un DPM brutal para, para lo que es el tanque. Y el Char bueno, ya lo conocen, Autocarador eh, es un excelente mediano. Lo único que tiene como problema es que lo que tarda entre proyectil y proyectil, creo que eran 4 segundos o algo así. Eh, y fíjense los precios: 9 el Char Charfuter, 9 el K91, 12 el Kunst Panzer, 9 el 777 y el Phase One 9. Así que junten esas fichas. temporada 7: se suman dos vehículos nuevos. El Cobra, un mediano británico de nivel 9 con... Se suma el Cobra, bien. Autocargador de cuatro proyectiles y proyectiles hash exclusivos. Y el Lorraine 50T, un tanque pesado francés de nivel 9 con un cañón preciso y penetrante y dinámicas impresionantes para un pesado. ¿Para? Quiero ver estos tanques de nuevo. Británico de nivel 9. Cambiamos el se suman dos, algunos, dale, a ver. Pero lo mejor es que en la temporada 7 se suman dos vehículos nuevos: el Cobra. El Cobra, un mediano británico de nivel 9 con autocargador de. Mediano británico de nivel 9 con autocargador y con Hash. Cuatro proyectiles y proyectiles Hash exclusivos.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 Es que el, el ya conocemos los pesados franceses, debe ser blandito, supongo yo, no, no creo que sea muy muy duro. Completen los tres capítulos, accederán a una muestra de recompensas. Aquí podrán comprar tripulantes y estilos de temporadas anteriores de pase de batalla con los ah, puntos que acumularon durante los tres capítulos. Si ya tienen los comandantes y los estilos, también pueden gastar los puntos en bonos podrán acumular puntos bonos. durante la temporada incluso después de completar los tres capítulos, pero no olviden gastarlos antes de que termine la temporada, de otro modo desaparecerán chicos, esto es clave, por favor porque después están preguntándome, antes de que termine la temporada, no se acumulan no se acumulan después de que termine la temporada, desaparecen, bien, ya está no, no digan que se va para 2023 o 2024 no, se, acabaron, se acabó la temporada chau, cagaste, si no lo cambiaste, fuiste Conclusión, a ver. A la temporada 7 de pase de batalla tendrá lugar entre el 1 de marzo y el 29 de mayo. Participen, ganen puntos, reciban... Hasta el 29 de mayo, la primera fase. y si cambien fichas por vehículos únicos. Buena suerte, comandantes. Bueno, listo. Bueno, hasta ahora es eso, chicos. Eh, pase de batalla 2022, uno de cuatro elección libre de capítulo. Bueno, perfecto. Eh, eh, bueno, acá tenemos entonces los diferentes eh, capítulos del pase de batalla. Polvo y nada más. Ventanas destrozadas. Alba sobre ruinas. Leopard, tito 4, Cranban. Tengo. estos dos, lo tengo el Cranban, me parece que no. Ay, boludo, yo me hice un quilombo por eh, la cuenta sheriff. No me acuerdo. Vamos con el Leopard, que es el que más me gusta. Después recuerden que lo pueden cambiar, boludo. O sea, no hay problema, ¿entendés? Bueno, miren las recompensas que tenés, eh, son un montón, son un montón, recuerden que tenés, el, el de arriba es la recompensa base y las recompensas mejoradas, bien, tenés abajo, que además de eso te van a dar, eh, la, la, o sea, además de lo que te dan, por ejemplo, acá te dan eh, bonificación de tripulación ganada 200% y además te dan también para la experiencia de batalla. Acá te dan 50.000 créditos, acá te dan 75.000 más. O sea, son 50 más 75. No es esto o esto, no. Es esto más esto. Acá y un signo más, signo más, signo más, signo más. Bien. Vamos a activar este capítulo. Eh, activamos. Polvo y nada más. Bueno, estilo recibido. Eh, estilo Raider. Cuando empieces el capítulo recibirás un estilo que mejora a medida que avanzas en el capítulo. Los estilos incompletos se pueden mejorar cuando termina la temporada actual de pase de batalla. Bien, listo, vamos. Bueno, ahora Lo que muchos estaban esperando ¿Bien? ¿Cuánto vale el pase de batalla? Vamos a verlo directamente acá eh, Para dejarme ver bien que te va dando A ver eh, Este del es base, dijimos, no, el de arriba es el base El de abajo es el mejorado, el que tenés que comprar aparte eh, O sea, una no vez es que va haciendo eso Esto lo vas, lo vas completando Ya se va completando solo, o sea, no no tenés que hacer nada Se va completando, pum, pum, pum Ves que abajo tiene el, el candadito, bueno Esto tenés que comprarlo Te va dando bonos pero, ¿ves? Estas son las cosas que a mí Realmente me ponen Me, me, me, me ponen Me empieza el ojo a, a hacer así de titular ¿Por qué me pones? Yo te pago un, un, una recompensa mejorada Y me pones un espacio de garaje, boludo O sea ¿Por qué no me pones acá? Me pones bonos, ¿no? 50 bonos, ¿por qué no me pones 25 bonos más? Me pones esta cagada De espacio de garaje Tengo 8, 7, 175 mil espacio de garaje Mi coso bueno, acá te dan eh, fragmentos de planes nacionales para que vos elijas, está perfecto eso, me gusta. Día de contapremio está bien, créditos está bien. Res, eh, eh, sí, no son reservas, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale el nombre, sí. Ah, reservas, sí, creo que se llama reserva, ¿no? Eh, sí, reserva, no me acuerdo el nombre. Bueno. Eh, créditos, créditos. Eh, la de Reservas de créditos está bien, sí. 150.000, 3-4 días de cuenta premium Acá ya tenés una ficha Bien, ficha del pase de batalla en la número 15 Bien, número 15 tenés una ficha Seguimos, en la 20 tenés otra ficha Y otra más, acá ya tenés 3 En el 20 O sea que el pase mejorado, boludo Es clave, porque si no, acá hasta, hasta la 20 tenías Una sola ficha, acá ya tenés 3 Profesora de créditos Y de entrenamiento Otro espacio de garaje, pero metelo acá arriba Es más, acá está cagada de espacio de garaje Boludo, o sea, ¿cómo rompen la bola con eso, man? Si quiero, voy y lo compro yo ¿Cuánto vale? 300 de oro, el espacio de garaje Te juegas un torneo y te compras un espacio de garaje y listo Fragmento, bonos, ficha, ficha reservas, eh, reservas, reserva, reserva de crédito Experiencia libre, crédito 165 mil 3, 1, 1 para el base, 3 Otra ficha más para la base, bien, me gusta Porque ahí, para los que no tienen un sope para comprar el de abajo Ya tienen otra ficha más, bien Es una forma de equiparar también un poco De que no haya tanta diferencia bueno, en el 30 ya te empezás a mejorar el estilo, ¿ves? Ahí ya te empiezas a agregar cositas eh, otro espacio de garaje, boludo Este No, no, es algo que no entiendo, boludo Ya me diste tres espacios de garaje ¿Cuánto? Otro más, mirá bueno, metés, Si me está dando bonos acá Bonos acá, ¿por qué me metes espacio de garaje en el mejorado, bro? Tenés 200 acá, ponés 100 más 250, ponés 150 más acá Te lo están pagando, boludo 1, 3, eh, bueno, diarios de entrenamiento. Acá tenés el, los sistemas de lo que podés elegir. Ventilación, garra de atracción. Puro que así es garra de atracción. Bueno, fichas, fichas. Eh, directivas, créditos, día de contra premium, otro espacio de garaje, cosa que no entiendo. Este está buenísimo. El entrenamiento personal, 850.000 de experiencia. Te recibe si estás cerca de conseguir eh, alguna habilidad para la tribu. Está buenísimo. Bueno, fragmentos y otra mejorada. Equipamiento de recompensa y el estilo completo. Bueno, vamos a ver eh, lo que... Lo, a ver, me encantan todas las recompensas. Lo único que me parece una estafa es esto, boludo. O sea, lo digo bien lo de estafa. O sea, me parece... Sí, es un, me parece una cagada realmente el espacio de garaje, ¿viste? A mí en lo personal... Ya me diste uno, dos. Ponle que me des dos espacios de garaje. Pero no me des cinco espacios de garaje, boludo. O sea, dale. O sea, si quiero voy lo compro, ¿entendés? No, no, no. Ya me diste dos o tres. Mete bonos después. Si a la gente quiere eso, o créditos, o, o de última... Deje, ¿Por qué no? Me gustaría saber qué estaría bueno, pienso yo, ¿no? Que en vez de dar estas cagadas, estas porquerías de espacio de garaje ¿Por qué no me das eh, dos cosas para elegir? No sé, espacio garaje o... No sé, o... O el equivalente en oro, boludo, el equivalente en oro No sé, o bueno, está bien, lo paga en oro Entonces, eh, bonos Bonos, para mí tienen que ir bonos acá Si me está dando 200, acá me No sé, 150 más Pero bueno, eso es lo único que me parece mal Lo demás está, me parece todo perfecto Y esto, calcomanía, también me parece cualquier cosa Acá tenés que dar cosas que sirvan a la gente. Para eso te lo están pagando, boludo. Si no, no, no, las calcomanías a mí no, no me convencen. También voy a la personalización y las compro yo y punto, listo. No me jodas. Bueno, precios. 3 en 1. Eh, 2500 cada uno es lo que vale el pase mejorado. 2500, 2500, 2500. 3 en 1. Este paquete dejará de estar disponible cuando compres un capítulo. O sea, comprar los tres. 3 en 1. Son $2.500, $2.500... Son $7.500 de oro. Son... Bueno, es que cada uno tiene que verlo en su, en su propio país. Acá en Argentina son $576 ARS. ¿Bien? Eh, son $576 pesos argentinos. Pero a esto súmenle lo que es el impuesto país y el impuesto de la, de la pindonga... Entonces pensá que te va a terminar costando Algo así como unos Después dígamelo alguno algunos si lo compra Pero unos 900 mangos, más o menos 900 pesos argentinos eh, Déjame que a ver si te puedo hacer la conversión um, A dólar Para que tengan idea, más o menos Vamos a poner 950 Aprox eh, No sé cuánto está 212 debe estar el dólar, más o menos eh, Creo, más o menos Algo así de... Más o menos unos... Eh, ponele Unos 4.5 dólares 5 dólares, más o menos andar por ahí, aproximadamente 4 dólares y medio Más o menos por ahí Porque recuerden que a esto se le suma Lo que es el impuesto a país El impuesto a, la, a lo que sea ¿entendés? Entonces eh, Desde ahí se te complica Bueno, capítulo activo, 2.500 de oro, 2.500, 2.500 eh, ver recompensas Esto es lo que ya estábamos viendo hace un rato Acá te lo resumen, tenés tres fichas 19 días de cuenta premium, calcomanías 5 espacios de garaje No sé para qué quiero tanto espacio de garaje 1.425.000 Esto sí me sirve, esto me sirve, esto me sirve Me sirve, me sirve, me sirve Bien, vamos a comprarlo entonces 2.500 de, de orito Tenemos 117.000 igual Has comprado el pase mejorado, gracias I love you show Bueno, ahora podés comprar las etapas, si querés, ¿ves? Vos podés ir y comprar las etapas que a vos se te canten. Ahora. Son 12.500 de oro. ¿Bien? Es un montón. Yo lo que te recomiendo, yo desde mi humilde perspectiva, es... Anda completando el pase hasta donde puedas. Y después de última, cuando te quedan un par, vas y las compras, ¿entendés? Es... O sea, completad, no sé, va jugando Jugando, jugando tranquilo con tus amigos Vas jugando pelotón, no sé qué ponga que bueno, Tu vida normal, ponele que llegues a la, a la 30, ponele por decir algo Bueno, comprá lo que te quedan Las otras 20, que las 20 están 5000 de oro si querés Ya no son, no son 12500 Bueno, es lo que yo Recomiendo, después cada uno va a hacer Lo que se le de las balls, bien Pero es lo que yo les digo, más o menos Así que, nada, después Recuerden que si compras una, ya no podés no, eh, no tenés la oferta de 3 en 1, ¿bien? Eh, así que ves que podés activar capítulos, vas pasando de acuerdo a las recompensas que más te convengan a vos. Así que, bueno, amiguitos, hasta acá el resumen básicamente de lo que es el, la, el pase de batalla, ¿bien? El común y el mejorado. Así que tengan en cuenta eso, más o menos unos 5 dólares aproximadamente en Argentina, después cada uno fíjese en su país. Y eh, las 50 etapas son 12.500 de oro Y cada etapa está 2.500 Comprar el pase de batalla mejorado Y les conviene ir haciéndolo, haciéndolo, jugándolo, jugándolo Y si te quedas en alguna etapa después le seguís Después sí, cuando ya estás al final eh, Creo que era el 29 de mayo que dijo Bueno, ya ahí puedes comprarte algo más o menos Y, y ya está pero bueno amigos, eh, vamos a dejar el video por acá Para que no sea tan tan tan largo Espero que les haya interesado, que les sirva Cualquier consulta, pregunta o lo que quieran Me lo dejan en los comentarios, voy a estar respondiendo todo Igualmente me pueden contactar por Whatsapp Por eh, Telegram, por No sé, por todas las redes que tengo Instagram, por todos lados Así que nada, eh, les mando un beso, cuídense Y como siempre dejen ese like Suscríbanse, dejen ese like que es muy importante Y nos veremos en el próximo video Bueno, Chau chau